Hola hermano, bendiciones. ¿Cómo te llamas? Jason. ¿Cuántos años tienes Jason? 24. Ah, oye Jason mira, gracias por tu tiempo, paciencia y energía en tratar de compartir un poco tu, tu historia, tu experiencia para con el resto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ahora en tu vida, en este momento de tu vida, ¿cuál es el mayor miedo que tienes? ¿Cuál es el mayor miedo que tienes ahora? ¿El mayor miedo que tengo ahora? Muy buena pregunta. Pues tengo bastantes, pero pues... Mmm, ahora... Ahora mi miedo sería, no sé... Dejar de trabajar porque... Vengo... O sea, vengo vengo de un país donde nos gusta trabajar mucho ¿ves? entonces pues bueno, en fin pero entonces ahorita estoy alquilando una casa tengo que comer mis cosas de aseo, no sé es plata si no trabajo no tengo cómo hacerlo porque primero no me gusta quitarle nada a nadie y pues segundo que todo me gusta es trabajar entonces si no trabajo entonces tu miedo ahorita es ahorita como ahorita mi miedo es el Quedar, que no haya trabajo quedarme sin trabajo es mi miedo ya, gracias la siguiente pregunta es ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? que te acuerdes lo que sea no, muchos, no no tengo uno, tengo muchos no. y alguno de esos momentos más felices de tu vida ¿cuál ha sido? Bueno, sé. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la persona que te ha influenciado en tu vida? O sea, lo más. ¿Quién ha sido la persona que más ha influenciado tu vida, lo que tú eres ahora? Eh, pues, mis padres. ¿Los dos? Sí, claro. O sea pues no me influyó más con mi papá de pronto con él más O sea, tengo más acercamiento o se sabe que con mi mamá entonces... ah ya en serio sí con tu papá más sí. y de qué manera tú sientes que tu vida ahora es influenciada así como por él que estás presente es un influencer en Porque qué es un hombre honesto trabajador siempre o se le ha gustado trabajar él siempre es más... tú ves eso en ti también sí claro Obvio. y bueno y la última pregunta hermano es ¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Ha no habido varios también. No, pues no podría decir cuál han habido varios porque de pronto se sí, han ido personas que he querido mucho. Entonces, uff, ¿ves? Pero hay otros que no, pero no, en fin, no. Tampoco no sé. eso. Veo un hermano. ¿Hay alguna historia que quieras compartir y que tú creas que es importante? ¿O algo no. que pienses que sería bueno que la gente escuche? No, que... Solo que sean buenas personas, que tengan buena energía, que... Pero que sean buenas personas. que, excluyan, que sean buena energía. Esa es. Muchísimas gracias hermano. Bendiciones. Bendiciones.